Rayan, que he llegado un poco tarde perdóneme no compadre la hora que me tocaba pa' ya mi mente salada en el verso se lo digo pasaron colegas y amigos al que admiro y los respeto por eso comienzo esto nombrando aquí a Julio Rojas al lado de esta voz sumosa abrieron esta tarifa con música muy divina feliz, se montó Farío Ortiz, hombre que el rey de los pueblos, por eso es que yo lo quiero, no sé quién vino después, hoy los vino con placer, después el mono sabaleta, artista que se respeta y también que está pegado, yo lo noto entusiasmado, después la familia mía se ha montado el churo día, cantando con el alma, a mis palabras Después vino Villazón Quien vive en mi corazón Y lo admiro y lo respeto Ahí después se vino Beto Yo no sé lo que me pasa Después vino Diego Daza A pisar el parrandón Con Carlos en el acordeón En este verso sencillo Se va Juana del Castillo Y aquí canta el Bernayel No sé qué va a terminar Mejor lo sabrán ustedes Se despide el mergallán Junto con Lucas Aguán